En la segunda versión de los 100 años de moda en Bolivia, tú vas a tener la alternativa no solamente de poder ir a ver las alternativas nuevas que tienes, las tendencias en Bolivia, quiénes están diseñando acá y cómo, sino que también vas a tener la posibilidad de escuchar conversatorios importantes, interesantes, vinculados con este tema y posiblemente poder adquirir algunos productos. Si tú quieres dedicarte a este maravilloso mundo tan, tan amplio, pues posiblemente esta sea una actividad a la que deberías asistir Le damos la bienvenida a Jerusa Pozo, que se encuentra acá conmigo, justamente para hablar acerca de este tema. Ella es quien está a cargo de la organización de un evento que no debe ser nada sencillo llevarlo adelante. Jeru, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jo? Muchas gracias por el espacio, eh, muchas gracias por permitirme venir. Eh, sí, no es nada fácil. Me imagino. Esta es la segunda versión. Así es. Ya, La primera fue gratuita y fue en las Torres Mall. ¿Cómo Así reaccionó es. la gente? Bueno, eh, se emocionaron bastante, ¿no? Porque esto está enfocado a la gente que le gusta la moda y a la que no tanto. Porque mostramos la vestimenta de nuestros personajes emblemáticos eh, a partir de la época republicana. Uh -huh. Tenemos eh, ropa, por ejemplo, del Chocolatín Castillo, del Mundial del 94, la polera. Y había un abrigo que le gustaba mucho, ¿no? O sea, tenemos un gorrito de coripata que tenía. ya yeah. Tenemos el traje de morenada de barbarela ¿Quién era Barbarella? Eh, eh, Barbarella era una, eh, una de estas personas que estaba en la comunidad eh, trans en Bolivia. Yeah. Es de este grupo que eh, empiezan a crear el baile de la morenada, los pasos, los trajes. Y bueno, en, en, un, eh, en una festividad el gran poder osa besar al general Vance y ahí prohíbe que la gente de la comunidad trans baile morena y entre las mujeres. Ah, ¿En serio? En serio, sí. O sí, sea que Barbarella. Era, eh, Barbarella era una mujer trans que... Sí, una mujer trans, sí. ya. Yeah. Sí. Y que bueno, dejó su legado. Tenemos el traje de Lidia Gayler, que ya tenía motivos andinos, ¿no? nuestra presidenta, ¿no? hace bastante tiempo. Tenemos también el traje de nuestra comadre Remedios, cuando es la primera cholita en la Cámara de Diputados por Condepa. Y también tenemos la manta y la pollera y el sombrero cuando dio su último discurso antes de fallecer. Y estos son, bueno, son prendas de vestir que van a estar en exposición Gracias. durante estos días del 22. 25 de agosto? A ver, yo, bueno la mayoría de las personas de a pie tenemos un concepto muy elitista de la moda ¿no? uno piensa que la gente que está dedicada a la moda, a este rubro, es gente que o tiene mucho dinero o tiene mucho tiempo como para ir a sentarse <risas> a las pasarelas a ver ropa que nunca va a usar en su vida, porque sí. igual yo he visto alguna vez cosas que digo, eso no puedes usar en o día no me a día representa. ¿no? o no me representa, unas cosas así súper eh, europeas y no distintas que posiblemente no, son, no te identificas mucho con eso y dices, yo no voy a comprar un producto a un diseñador boliviano porque me va a ofrecer cosas rarísimas que en la vida real no voy a usar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Eso es real? Bueno, en parte sí. La moda puede ser pretenciosa, puede ser excluyente y superficial. Es cierto. Uh -huh. eh, no, no, no están locos al pensar eso. Pero al mismo tiempo creemos que la moda, eh, cuando se le hace buen uso, tiene que estar al servicio de la gente y no al revés. La moda usada bien puede ser tan importante como la literatura, como la música, uh -huh. como la escultura... Entonces, eh, creemos que la moda se construye, o las tendencias, a partir de los personajes de a pie, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestras, nuestro ícono, nuestro arquetipo femenino, la chola paseña, se creó cuando los españoles llegan y a nuestras indígenas les ponen sus trajes para frenar sus aires subversivos. Yeah. No creí, no, nunca pensaron que creía un nuevo arquetipo de mujer, ¿No? Hay toda una historia con la, la Chola Paseña que salió un los a dar unas charlas magistrales ahí en los 100 años. En claro, que debe ser un tema profundísimo claro. de la Chola Paseña. No, y la moda eh, no es tan superficial, es el termómetro social de la sociedad. no eh, ¿Cómo te viste, Dion? Ahorita te veo muy guapa. No, dice mucho veces. de ti, dice mucho en tu estado. Eh, desabrochar un botón, además es un cambio de actitud. no uh -huh. eh, La moda nos dice mucho de nosotros sin tener que hablar en qué momento de nuestra vida estamos, en qué parada estamos y como sociedad, y como sociedad boliviana, sociedad. Paseña nos ha definido mucho con nuestros cambios, con nuestras revoluciones, los momentos que nos marcaron, los personajes emblemáticos. Entonces, sí, la, la moda bien usada está al servicio de la gente y jamás al revés. ¿Tú consideras que se puede vivir de hacer moda en Bolivia? O sea, yo diseñador puedo vivir vendiendo mis productos en Bolivia. Hay diseñadores que lo hacen. Puede ser difícil al principio, ¿no? Pero ahora estamos viendo, bueno, que, por ejemplo, Santa Cruz ha crecido mucho, ¿no? Vemos grandes diseñadores ahí con sus marcas y sus eh, estilos bastante particulares. Uh -huh. Sí se puede, ¿no? Es, al final, es eh, llevar todo lo que piensas, traducirlo a ropa, ¿no? Cuando eres honesto con lo que realmente piensas, tratas de no copiar tanto lo de afuera, lo de Instagram, uh -huh. y eres, eh, haces que tu subconsciente se transforme en ropa, eso le va a tocar a alguien más, ¿No? la moda puede ser algo muy romántico si lo sabes hacer y yo creo que sí tenemos muchas historias que contar en vez de mirar tanto fuera hay mucho que está pasando acá y eh, como consecuencia la moda puede ser eh, algo muy bueno no algo que sí entonces sí se puede vivir y yo te hago otra consulta, ¿cómo ve la comunidad de diseñadores bolivianos con los que seguramente ahorita estás eh, mucho en contacto, y yo sé que tú también eres, eh, eres muy seguidora de este mundo y como que trabajas mucho en esto, sobre este tema de la ropa de segunda mano, sobre la gente que compra cosas a dos bolivianos que quién sabe dónde han estado antes, o sea, ¿cómo <risa> consideras que eso repercute en la moda en nuestro país? Es, eh, yo creo que no les debe caer muy bien porque, claro, vemos... Toda esta ropa de segunda que es a precios bastante accesibles, creo que en ninguna parte lo eh, conseguiríamos así, uh -huh. pero es como que piensa que la gente no termina de valorar lo nuestro, ¿no? Eh, sí, uno por una ropa de diseñadora acá en Bolivia va, va, va a pagar mucho más que, que esta ropa, pero en el fondo es... Eh, es parte de una experiencia, es como el arte. La moda sí es un tipo de arte, ¿no? Uh -huh. eh, de repente uno paga por la experiencia, uno paga por lo que lleva, no llega a ser algo tan superficial. A veces eh, la gente no, y me incluyo, no estamos tan educado para, educados para apreciar algo, ¿no? Nos pasa a veces creemos cuando creemos que el arte es un hobby y nada más, ¿verdad? Claro. Entonces, el, yo creo que eh, viene una pieza de diseñador de acá, con todas nuestras construcciones, con todo lo que representa y siendo algo muy legítimo y auténtico, la gente, sí, cualquiera sí se da cuenta cuando está con algo que es bueno uh -huh. y sí va a tratar de adquirirlo, no porque todavía está acá en la cabeza ah, eh, la moda es... Eh, es para un grupo de unos cuantos, es algo muy elitista, no me incluye, entonces todavía está esa visión de ropa diseñador, eh, no, no, claro. gracias, no, no me siento representado eh, y todavía puedo comprar algo mucho más barato, ¿no? Y algo que tal vez puede ser de muy buena calidad. Entonces, uh -huh. estamos tratando de cambiar el switch. ¿Tú crees la que gente? Los, la gente que se dedica a confeccionar ropa, nuestros microempresarios, por ejemplo, deberían eh, tener mucho más mucho más cuidado de, de la forma en la que presenta su ropa, en darle mucho más cuidado al diseño y no copiar, no sé, pues las cosas que tienes en las tiendas de afuera. Voy a hacer 50 chamarras, todas igualitas, negritas, con cierre, porque eso se vende. ¿Tú crees que si alguien le podría poner un valor agregado realmente se diferenciaría del resto? Sí, no y muchos lo hacen. O sea, se, se ha hablado mucho de la copia, ¿no? De entre de diseñadores o de... Tendencias que vemos de afuera, no, todos tenemos al alcance, podemos seguir tendencias de afuera por Instagram, y que se está dando ahora en, en, en Europa. Eh, claro, es mucho más difícil. Bueno, un día hablé de esto con John Pacheco, aquí le mando un saludo. Uh -huh. decía, ¿cuál es el proceso para diseñar? de ¿Cómo es diseñar? Y él me decía que es un proceso muy íntimo, es como tratar de... Eh, Descifrar lo que tienes adentro, todas las emociones, tus experiencias. Uh -huh. Y era un proceso de dibujarlo, después pasarlo por otro proceso. Eh, al dibujarlo se veía una forma, ¿no? creo, creo que lo calcaba en un papel cebolla. Y al final, eso terminaba siendo tu diseño, pero era algo muy íntimo. Nadie más tiene lo mismo que tú tienes adentro. Claro. Entonces, eh, cuando un diseñador te muestra algo propio, te está mostrando su mundo. Te está mostrando todo lo que lo ha traumado, todo lo que le ha pasado. Y te está dando algo auténtico. No, no hemos aprendido a valorarlo. Y si sí, es mucho más trabajoso llegar a eso, ¿no? Claro, un diseño tuyo puede tardar años tal vez hasta que descifres y llegues a este soy yo, ¿no? Uh -huh. eh ¿Cómo oh, lo han logrado muchos diseñadores afuera? Y es muy interesante porque ahora, por ejemplo, tenemos un montón de gente, de diseñadores y de personas de a pie que utilizan muchos elementos eh, desde el aguayo, que ya sabemos, las mantas, etcétera, pero realmente sí muestra un evidente momento histórico del país. Eso es absolutamente cierto, por donde lo veas. ¿Cómo hago yo para ir? ¿Cuáles son los horarios? ¿Tiene algún costo? Eh, ¿Quién tiene que ir? ¿Los diseñadores? ¿La gente que no es diseñadora? dame todos los detalles esto eh, está enfocado a todos es para todos no vamos a hablar de historia de no, vamos a hablar de nosotros mismos a través de la ropa el arte el textil es la excusa no vamos a hablar de moda vamos a hablar de nuestras historias de los procesos históricos a nivel mundial a través de la moda que usaban las sufragistas en 1912 y, y, que, y que están